En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La Galería Alex Art llevó a cabo el evento de clausura del curso de dibujo y pintura de niños y jóvenes del Cantón Catamayo. Alexandra Espinosa, licenciada en artes plásticas, dio las palabras de bienvenida en calidad de propietaria y docente de la Galería. Reciban un cordial saludo de nos pues ...conformamos Galería Alex Art. Eh, mi nombre, pues para quienes no me conocen, como lo había dicho, es Alexandra Espinosa. Desde ahí viene el, el logotipo, lo que es Alex Art. Llevamos aproximadamente dos años trabajando con niños y jóvenes en la ciudad de Catamayo. Para mí, en esta noche, eh, es tan hermoso ver tantos niños que faltan aún más de llegar para mí es un placer haber compartido eh, momentos de risas de aprendizaje con cada uno de los chicos les quiero felicitar porque este proceso de aprendizaje que ha sido en este caso trimestral acaba vacacional. ustedes han puesto de todo, han dado de todo lo mejor que han tenido y yo les deseo que sigan así mismo más adelante ustedes eh, por el sendero del arte, ¿sí? Les felicito y muchas ganas para que continúen, ¿sí? Espinosa hizo hincapié en el apoyo que ha recibido por parte de los padres de familia de confiar sus hijos en el proceso de aprendizaje. Quiero agradecer pues, a cada de los papitos que nos han estado acompañando, ya que para mí es un placer haber compartido eh, durante el proceso de aprendizaje de tres meses y asimismo eh, los cursos vacacionales, también el primer concurso que hubo en Galería Alexar, para mí ha sido muy hermoso haber ten, tenido una buena acogida con los estudiantes. Además agradeció el apoyo que ha tenido por parte del Movimiento Catamayo Unido con la entrega de materiales y premios para los participantes del primer concurso gratuito de pintura en las diferentes categorías. Quiero agradecer al Movimiento Catamayo Unido eh, 107 por eh, el aporte que hubo de, de parte de la abogada Janet Guerrero, eh, al abogado Rommel Durán, a la, la doctora Soyla Goya, que de, debido a esto hubo pues el aporte en lo que es el primer concurso, entonces tuvimos el apoyo de ellos y yo les agradezco muchísimo por incentivar a los a los niños y jóvenes de la ciudad de Catamayo eh, a crecer en el ámbito artístico. Espinosa hizo un llamado a los padres de familia a apoyar a sus hijos en el arte del dibujo y la pintura, con ello fortalecen sus conocimientos y pueden ser grandes artistas profesionales. Yo les invito a todo el Cantón Catamayo, a la ciudadanía, a participar de estos talleres que son muy importantes para los estudiantes, que ellos les den este espacio, les brinden este espacio para sus niños y que con este apoyo pues ellos serán unos grandes artistas o unos grandes profesionales. ¡Que vive el arte! Les entregamos un extracto de imágenes del evento. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra. Se dejo ir su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra. Se dejo ir su voz y llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Y grita de nuevo su nombre si no te escucho y dile que aún la quiero, que aún es. Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero oh, guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que resides en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras vuelve Y cuéntanos los abrazos para todos